3 Minutes Jump Row Hoy vamos a aprender cómo hacer cuerda a los lados. Cuerda a los lados es un ejercicio recomendado para que los principiantes se acostumbren al peso de la cuerda. Los principiantes pueden desarrollar las habilidades básicas por medio de esta técnica. Vamos a aprender la manera adecuada de hacer cuerda a los lados. Primero, junta las muñecas y mueve la cuerda de lado a lado usando ambas manos de arriba hacia abajo como se muestra. Practica el ejercicio más rápido conforme vas mejorando. Ahora mueve tus manos en un rango más amplio. Asegúrate de rotar las muñecas cada vez que muevas la cuerda. La razón por la cual debes rotar las manos es para evitar que la cuerda se enrede. Como mencioné anteriormente es muy importante mantener la forma en U de la cuerda. Ya hemos logrado hacer cuerda a los lados, primero doble cuerda a los lados, el truco es cambiar la posición de las manos suavemente como se muestra. Segundo, doble cuerda a los lados. Realiza doble cuerda a los lados conforme le bajas tu pierna al nivel de la cadera. Debes ser capaz de realizar doble cuerda a los lados para empezar con otras técnicas. Evita extender la cuerda demasiado y piensa en alarla hacia el cuerpo. Practica lo aprendido y no te olvides de compartir los videos con tus amigos. Gracias.